Alcalde, andan unos rumores que usted dijo que el ex alcalde Alex Díaz le dejó un déficit al ayuntamiento de 327 millones de pesos. Que han publicado mis declaraciones o mi informe al revés. Porque yo lo que dije fue que el presupuesto de este año 2020 es es de 327 millones de pesos y es muy probable y casi seguro que va a haber un déficit de más de 40 millones de pesos por la falta de ingresos que no van a ingresar por el problema que está, ha ocasionado el COVID 19 y está paralizado toque de queda paralizado el comercio la gente no está pagando los impuestos en el ayuntamiento entonces ese presupuesto de 327 millones se compone de 21 millones de pesos que llegan normalmente de, del gobierno central que por 12 da 252 millones de, de pesos y el resto se completa con los ingresos locales y entonces los ingresos locales no se está cobrando ahora la gente no está pagando impuestos y entonces todo lo que deje de entrar localmente crea un déficit que yo calculo a la proyección que va podría llegar a 38, 34, 40 millones de pesos. Pero es porque la gente lo ha, lo ha dejado de pagar, porque la gente no está pagando impuestos, no está pagando ningún arbitrio. Entonces eso es lo que causa el, la diferencia de ese déficit.